Buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas al webinar que tiene por título La investigación en salud mental y COVID-19. Eh, quería saludar a todas las personas que, están, que estáis conectadas en este momento, eh, un cordial saludo, también me consta que hay personas conectadas desde, el otro, desde la otra parte del océano, con lo cual un saludo muy grande también. Y, y bueno, eh, como, como les decía, pues bienvenidos y bienvenidas a este webinar. La verdad es que tenemos la suerte de contar con unos ponentes eh, excelentes eh, en el campo de, de la investigación en salud mental, con lo cual eh, esperemos que este, que este webinar sea muy interesante, muy atractivo, estoy segura de que así será. Eh, les paso a, yo soy Susana Ochoa, perdón, que no me he presentado. Soy Susana Ochoa, trabajo en el Par Sanitario San Joan de Deu y eh, li, co dirigiré el, el, el webinar junto con mi compañera Mireia Félez, que también trabaja en el Par Sanitario San Joan de Deu en la unidad de investigación. Y ahora les pasaré a presentar a, a los ponentes y a las ponentes que tenemos en esta presentación. Eh, en primer lugar hablará la doctora Juana Gómez Benito, que es catedrática de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Después hablará el doctor Jordi Alonso Caballero, que es director del programa de Epidemiología y Salud Pública del, Insti del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Y, y a continuación eh, hablará la doctora Carmen Moreno Ruiz, que es psiquiatra y trabaja en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. Como les comentaba, el, el webinar de hoy tiene, tiene por título justamente la investigación en salud mental a raíz de toda la pandemia que estamos sufriendo y que hemos sufrido del COVID. La verdad es que es muy relevante por los, por los efectos que tendrá y las repercusiones que tendrá, tanto, a la, tanto como está teniendo ahora, ha tenido y, y tendrá a largo plazo ¿no? eh, todo, todo, todos los problemas con los que nos hemos encontrado en esta situación del COVID, eh, y, y cómo esto nos está afectando nuestra salud, nuestra salud mental, y cómo afectará también a largo plazo. Entonces, eh, la investigación tiene que ser una vía que nos ayude a poder... Eh, poner estrategias, a poder mejorar la atención que se está dando y a poder gestionar en el futuro eh, estas situaciones de manera más, más eficaz. Por ese motivo, pues, eh, seguramente el webinar de hoy será muy interesante, porque, como les decía, contamos con, con profesionales expertos en el campo de la salud mental y expertos en, en, en investigación muy relevantes a nivel internacional, eh, entonces espero que sean de su agrado. Eh, y así sin más preámbulos, pues daré paso a la, a la primera de las ponentes. La idea es que eh, presenten todos los ponentes y al final haremos todas las preguntas. Les recuerdo que tienen eh, la, la opción de poder hacer las preguntas vía chat y al final de la sesión mi compañera eh, Mireia Felet eh, hará todo el, bueno, recogerá todas estas preguntas y haremos una parte de debate de la, de la sesión. Bueno, como les decía, ya sin más preámbulos, ya le doy paso a la primera de las ponentes, que es eh, Juana Gómez eh, Benito. Como les decía, ella es eh, catedrática de, de psicometría de la Universidad de Barcelona. Y, bueno, Juana, pues cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, bien, yo voy a presentar los resultados de una investigación que hicimos durante el confinamiento, es decir, en abril, eh, me voy a ayudar de, una, de unas transparencias, de unas diapositivas, eh, muy brevemente, porque sabemos que son todo pinceladas. Eh, para la primera diapositiva, es eh, presentar el estudio de la, la afectación psicológica de tanto de la pandemia como del confinamiento, porque como os digo, este estudio se, ha realizado en, se realizó en abril. Bien, básicamente lo que voy a tratar son estos puntos muy brevemente, todo pinceladas, ¿no? o sea, los estudios previos sobre confinamientos, ¿eh? porque eh, evidentemente no es, o sea, es para nosotros una situación excepcional, pero no en otras sociedades y, y en distinto grado ha habido otros también confinamientos. ¿no? Ver un poco qué se ha estudiado de ello ¿eh? y luego ya centrarnos en el estudio que hemos hecho. Que el estudio que hemos hecho estudia dos cosas, o sea, por una parte, cuáles son los principales efectos psicológicos, que está teniendo y particularmente que tuvo en, en, el, en la época del confinamiento y la detección de los grupos vulnerables, ¿eh? que evidentemente pues, eh, uno de los más afectados es el grupo de mujeres. Bien, eh, de estudios previos sobre, la, sobre, el, sobre pandemias y sobre confinamientos hay bastantes. Y completamente yo he elegido eh, la revisión sistemática de Brook y colaboradores eh, del 2020, eh, que nos hablan cómo toda pandemia pues, nos genera un impacto emocional, eh, sobre todo porque es una situación de miedo a la enfermedad, sobre todo al principio, eh, y a perder los seres queridos. Y luego, todas las medidas de confinamiento, el estrés que nos genera, eh, por las restricciones a las cuales... pues no estamos acostumbrados, sobre todo en las sociedades eh, latinas, ¿no? Bien, mmm, pasamos ya al, al estudio realizado. Va, voy a pasar de los estudios previos porque eh, veo que, bueno, todos van un poco en la misma dirección que lo que luego nosotros hemos encontrado y que se ha visto en otros, en otros estudios, porque evidentemente si ahora hiciéramos una revisión sistemática, pues eh, la, o sea, las publicaciones de COVID son una exageración. Al principio de, de la pandemia, eh, la mayor parte de las revistas pusieron eh, una sección de COVID, incluso las que eran de pago de forma gratuita, eh, porque querían captar los primeros estudios, pero eh, todo esto ya es... Eh, todo contrario, publicar un estudio de COVID ahora, pues es francamente difícil porque hay una saturación bastante compleja. Pero todos van en la misma dirección a nivel de, de efectos psicológicos, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, el miedo, el aumento de sintomatología depresiva, de ansiedad, etc. Bien, el estudio que nosotros hemos hecho es un estudio mixto, o sea, metodología mixta, que combina cualitativo y cuantitativo. ¿Eh? Eh, tú, Susana, me avisas, ¿verdad? Cuando Sí, perfecto. Bueno, eh, entonces se plantea así porque primero se hizo eh, un estudio de tipo cualitativo con entrevistas individuales en profundidad ¿eh? a nivel de todo el espacio nacional y teniendo en cuenta distintas edades, distintas situaciones de trabajo, eh, por supuesto, género, en fin, toda una serie de situaciones. Eh, si habían tenido o no tenido la enfermedad eh, o, la estaban, o la estaban teniendo, en fin, eh, todo esto, eh, las entrevistas duraban aproximadamente una hora cada entrevista y se procedió después, a, a través de estudio temático, a entresacar las principales cosas que había que medir en el estudio de muestra representativa. El estudio de muestra representativa, que se hizo con más de 6.500 personas, a nivel, o sea, siendo una, una muestra elegida de, de todos los sectores, se tuvo en cuenta sobre todo género, edad y nivel socioeconómico. Y bien, en esta transparencia están un poco los resultados más importantes. Bueno, el informe es, es amplio, está al alcance de, de cualquiera, es público. Eh, si queréis después, pues eh, Susana os lo puede compartir, supongo. ¿eh? Eh, y ha dado lugar a un, a un artículo también sobre el tema, pero nos llamó la atención sobre todo el grado de incertidumbre, ¿eh? que, que es exagerado, ¿verdad? Y el miedo a perder seres queridos. Estamos hablando de, de abril. ¿eh? O sea, a mí me gustaría muchísimo retomar, eh, o sea, esta, esta muestra representativa se ha hecho a través de Nesque, que es una empresa yo creo que bastante asentada en, el, en los estudios online y me encantaría eh, tener la, la financiación para volver a, a retomar la misma muestra y, y ver un poco ahora cómo está la cosa, ¿no? Porque, claro, mmm, pienso que hemos evolucionado eh, mucho con respecto a los primeros, los primeros momentos. ¿eh? O sea, es verdad que puede haber seguir habiendo incertidumbre, pero quizás no... Como en, ese, como en ese momento. Y en fin, todos los indicadores psicológicos que medimos, pues la mayor parte están muy afectados, ¿no? O sea, se destacan, como digo, la incertidumbre, el miedo a perder seres queridos, pero también la preocupación por padecer eh, una enfermedad grave, como es no solo el COVID, sino otras. ¿no? Y, y claro, aquí no puedo dar detalles de cruzar esto con, con todas las variables estudiadas, pero, por ejemplo pues la preocupación esta preocupación donde es mayoritaria es en los grupos de mayor edad ¿eh? bueno luego problemas de sueño irritación enfado en fin todo esto que veis que veis en la en la diapo y, y por contra se reducen pues los sentimientos de vitalidad de energía de tranquilidad de confianza en fin un panorama pues un poco, un poco bastante ¿eh? Bien, todo esto se hizo a través de un cuestionario online y este cuestionario, todas las preguntas se elaboraron a partir de lo que surgió en las entrevistas cualitativas. En el artículo que hemos generado figura un esquema de todo el apartado metodológico, de cómo se, de cómo se siguió. Bien, de todo ello... Eh, habíamos dicho que el estudio era doble la finalidad, por una parte ver la, los efectos psicológicos y, por otra, detectar los grupos vulnerables. Eh. Entonces, los grupos vulnerables nos aparecen varios. Eh, diría que las mujeres con bastante mm, prevalencia, o sea, bastante, mucho más que los demás, o sea, los demás grupos. Luego aparecen también el grupo de jóvenes, sobre todo en incertidumbre, eh. las personas mayores de 60 años en miedo a perder la vida, miedo a contraer eh, enfermedad y, y, otra, y sobre todo sentimientos de soledad, etc. Luego también como grupo vulnerable las personas que en aquel momento tenían diagnóstico o tenían sintomatología y también las personas que habían perdido eh, su puesto de trabajo de manera temporal o definitiva. Estos eran que aquí había sobre todo el grupo de jóvenes. Bien, en, hemos dicho que uno de los grupos vulnerables era la mujer. ¿eh? Bien, eh, sobre todo la ONU ha incidido en que en esta pandemia, como en cualquier otra, a, a quien afecta más es a la mujer. ¿eh? En primer lugar, tenemos, tengamos en cuenta que el trabajo sanitario y los servicios esenciales que siguen trabajando están, sobre todo, formadas por mujeres y han sido uno de los grupos más castigados a nivel de, de la enfermedad en los primeros momentos. ¿Eh? Quizás ahora no tanto, porque hemos aprendido, se han hecho una serie de... Eh, o sea, pero en ese momento no teníamos medios, eh, no sabíamos a qué nos enfrentábamos y, y en fin, esto se, se hizo notar. ¿no? Y luego eh, también hay que notar el aumento de violencia, del riesgo de violencia de género, sobre todo debido a que la mujer está confinada. Esto bueno o sea, ha salido en la tele y en fin, o sea vemos que evidentemente es un, un problema grave. Pero también hay otras cosas que hay que darse cuenta. Por ejemplo, el teletrabajo. O sea, el teletrabajo tiene efectos pues, muy positivos. ¿Eh? Y algunos lo han puesto, algunos participantes lo han puesto, lo han puesto de relevancia, pero evidentemente, mientras estamos hablando del confinamiento, en que las escuelas estaban cerradas. Mientras las escuelas están cerradas, el teletrabajo mujer, complicado, mucho más que si es hombre. Luego, eh, la precariedad y, eh, que afecta mucho más a las mujeres. Luego, la reasignación de los recursos, ¿eh? o sea, eh, bueno, y ya no hablemos, no me, no me he centrado en salud mental, que también porque he pensado que era un tema más tratado por las dos personas que, que continuarán a mi exposición, ¿eh? pero también es todo esto que hablo de la reasignación del recurso, de cambio de prioridades, etcétera pues evidentemente está afectando también, ¿no? Bien, ¿cómo estamos ahora? Pues, eh, a ver, todos sabemos que cuando estamos en el confinamiento eh, pensábamos, o sea, que en fin, era un espacio corto y que acababa el confinamiento y ya pues, eh, podíamos hacer de todo, ¿verdad? La nueva normalidad. Y claro, esto no ha sido así y todos estamos viendo las transgresiones a las normas que se imponen, ¿eh? Porque la gente está harta, hay la frustración, desesperanza, irritación, etcétera. ¿eh? Y luego también una cierta, en algunas personas, una cierta ansiedad. Por ejemplo, se está viendo que Alemania, o me parece que Alemania lo va a hacer, pero ya lo han hecho los Países Vascos, los Países Bajos han cerrado las escuelas. ¿eh? Esto eh, de, enseguida nos viene otra vez al confinamiento primero y que el estar en la, en la casa todos reunidos, los niños, etcétera, pues va otra vez a, a incidir mayormente en la mujer. Y luego también se nos ha dicho que los problemas de salud mental han aumentado grandemente, o sea, personas que no habían tenido problemas han surgido problemas de salud mental, pero las personas que ya tenían problemas de salud mental, pues en, por una parte es la situación de aislamiento etcétera puede agravar estos problemas y por otra la disponibilidad de recursos o sea del apoyo que necesitan es menor ¿Eh? por lo tanto o sea eh, en salud mental hablar de visitas telemáticas no es lo mismo que de visitas de tú a tú verdad o sea y luego en fin todos eh, conocemos todo lo que está pasando y y cómo en estos grupos vulnerables vulnerables pues realmente está afectando grandemente. ¿no? Bien, ¿cómo afrontar el futuro? Pues bueno, eh, yo creo que, que hay que, no sé si a nivel de cada uno de nuestro campo de salud mental, etcétera, eh, ir divulgando que debemos pedir ayuda psicológica. O sea, es normal un malestar psicológico al principio. ¿Eh? Y, y seguimos con, ese, con esos altibajos de confinamiento, bueno, no confinamiento extremo, pero con restricciones, ¿eh? y por lo tanto eh, habría que incidir en, este, en esta pedir ayuda psicológica. Lo que pasa es que claro, los medios para ofrecerla también son más complicados. ¿eh? Eh, empezar una relación de, de un de un psicólogo con, un, con una persona que necesita estos servicios. Empezar desde el principio online es realmente complicado ¿eh? para establecer el rapor, etcétera, o sea, no es lo mismo que una persona que ya sigue un tratamiento y, y va pues más o menos, o sea, no es exactamente lo mismo. ¿eh? Eh, y luego también hemos de ir preparándonos pues psicológicamente a nivel no sé si con estas charlas o con como con difusión ¿eh? de que hay medidas de contención para largo verdad es verdad que las vacunas están en camino y pero claro nos, eh, todos los profesionales pues se hartan de decirnos que en los medios que la inmunidad no es inminente por mucho en primer lugar están el orden de prioridades de vacunación, pero luego está en que eh, todo esto tiene su camino a hacer. ¿eh? Todo esto nos genera mmm, de decir, pero ¿cuándo? cuando ¿ya llega? Ya, pues no, todavía hay que estar preparado psicológicamente que la cosa no es inmediata. ¿no? Y bueno, luego otro punto también muy importante es que es importante mantenerse informado estar al tanto de todo, saber distinguir lo que es falso de lo que no, en esta época que, que, que, bueno, que hay muchas noticias falsas, etcétera, pero hay que evitar la sobreexposición y mayormente en los grupos vulnerables ¿eh? porque nos puede generar toda una serie de, de problemas, además de los que ya existen. ¿no? Y luego, a nivel institucional, pues bueno, a ver eh, qué se puede hacer pero, y, o sea, dentro de los medios que, que se tiene, pero habría que intentar pues, reforzar la atención psicológica, la atención psiquiátrica, porque eh, las personas que tienen problemas previos de salud mental pues están, mm, están realmente muy afectadas, han empeorado. Luego eh, estamos viendo también trabajadores del ámbito sanitario, que necesitan apoyo porque han vivido momentos muy graves, ¿eh? Eh, personas que han padecido la enfermedad y han quedado secuelas, duelos mal resueltos porque hemos, eh, hemos tenido que despedir a familiares en la soledad, ¿verdad? o a lo mejor sin verlos, ¿eh? Eh, personas a las que les ha cambiado la vida, ¿eh? en fin, o sea, hay que reforzar, la atención psicológica e incidir en este tema. Y luego eh, en la línea de las transparencias que he hablado sobre que la repercusión es sobre todo a la mujer. ¿eh? Pues bien, los planes de respuesta institucional tendrían que tener muy en el centro la, el, el género, ¿no? o sea, que la mujer tenga un, un esmero, un cuidado especial en esta, en esta respuesta a la COVID-19, a todas sus consecuencias. ¿no? Esto está relacionado con la, con la siguiente… Ana, un minuto. Un minuto, bueno, pues sí, acabo. ¿eh? Eh, bien, o sea, querría decir que esto habría que convertirlo, o sea, son puntos débiles y habría convertido en puntos débiles fuertes, o sea, en que la atención psicológica saliera reforzada de todo esto, ¿eh? como una cosa necesaria para todo afrontamiento, ¿eh? que la mujer estuviera en el centro de muchas políticas para dar, eh, o sea, para que no haya tantas desigualdades, ¿eh? y por último también otros grupos, otros grupos como por ejemplo eh, las, o sea, Todo lo de las residencias, eso se tendría que reinventar porque no hay, o sea, nos han, o sea vamos, hemos tenido una lección fundamental con todo esto ¿eh? y luego todo lo que hay que invertir en salud, ¿no? salud psicológica pero en salud en general. ¿eh? Y en fin, con esto me despido y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juana. Muy interesante la, la presentación. Yo creo que va a dar mucho juego en el debate eh, para hacerte muchas preguntas. Al menos a mí ya se me han abierto bastantes ideas para preguntarte. Bueno, doy paso a las, a la, al siguiente ponente. El siguiente ponente, como les comentaba, es el doctor Jordi Alonso Caballero, que es director del Programa de Epidemiología y Salud Pública del Instituto, eh, del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. Eh, Jordi, cuando, cuando, cuando quieras. Gracias.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 Uh, y una, una que ha resultado ser importante es aspectos sobre la coordinación, la comunicación, uh, la cantidad de personal, la supervisión y, las y la protección y la seguridad en relación a la um, exposición a, al virus de entre los trabajadores profesionales. Como les digo, eh, los datos que les voy a presentar muy resumidamente eh,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 es la, última, es la última, estoy en la última. La exposición muy frecuente a los pacientes con COVID, el aislamiento, la cuarentena por la infección y la falta percibida de adecuación de la preparación de los centros o de la organización del trabajo. Esos son factores que hemos aprendido que son importantes, son de cajón, son, pero podemos cuantificar su importancia. Perdón por el alargarme y muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias, Jordi. Me sabe fatal interrumpir porque realmente están siendo tan interesantes las así, ponencias que así, me así. quedaría yo escuchándos y seguro que muchas personas del público también se quedarían muchos ratos escuchándos. Pero bueno, luego en el debate podemos ir reprendiendo algunos de los temas que me ha parecido muy interesante. Eh, doy paso a la tercera ponente. La tercera ponente es la autora Carmen Moreno Ruiz, ella es psiquiatra y trabaja en el Instituto de Psiquiatría y de Salud Mental del Gregorio Marañón. Eh, Carmen, cuando quieras, gracias. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí y presentar algunas de las cosas que hemos hecho y algunas de las cosas que estamos haciendo, que yo creo que, que afortunadamente ya muchos de, de los ponentes en, esta, en este webinar nos han podido presentar resultados, yo voy a presentar una pequeña parte de resultados y el resto son proyectos que, que todavía están en, llevándose a cabo. Espérate. Vale. No, no me voy a detener en por qué estamos estudiando esta, esta población, porque es, es evidente todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿no? Y uno de los aspectos que claramente, igual a mí como psiquiatra, más eh, me parece más preocupante me parece desde luego a nivel social es todo lo que tiene que ver sobre las consecuencias sobre la salud mental. ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hemos estado haciendo en este tiempo, al principio de, de decretarse pues todo este estado extraño de alarma, fue eh, reflexionar, hacer montar un grupo de trabajo, un grupo internacional de expertos, de expertos en primera persona y de familiares, en el que reflexionar acerca de qué tendría que pasar con la salud mental después de todo esto, ¿no? cuáles eran nuestras perspectivas en ese momento, hipotetizando por un lado, en relación a experiencias previas, Haciendo una revisión sistemática de lo que hasta ese momento sabíamos del impacto de la COVID en la salud mental, que eran fundamentalmente experiencias en China, la mayor parte de las experiencias en, en personal sanitario en China, algunas experiencias, algunos eh, artículos eh, un poquito más elaborados en relación a pacientes, muy pocos, algunos en psicosis, eh, la mayor parte de ellos en, en, personas, eh, en eh, personas de salud mental comunitaria. Eh, y, y en función de, de, de estos pequeños de estas pinceladas, que eran aproximadamente 20 artículos, pero con una calidad realmente no suficiente ni para hacer un metaanálisis, ¿no? más que nada una revisión sistemática, y nuestro grupo de trabajo, lo que hicimos fue hipotetizar en qué tipo de, eh, de factores, en qué tipo de indicadores deberían estarse fijando los profesionales eh, sanitarios y deberían estarse fijando aquellos que fijan las políticas. Es decir, nosotros lo que, lo que desarrollamos en este artículo, que es un artículo que, que, que publicamos como un position paper en Lancet Psychiatry, que está disponible y en abierto y que yo les invito a que puedan eh, revisar, es empezar a pensar cómo tendríamos que seleccionar ¿Cuáles de las cosas buenas que había traído la pandemia en relación a servicios merecían quedarse con nosotros y de qué manera? Y ahí es donde entran todos los aspectos de las nuevas modalidades de tratamiento. Telepsiquiatría sí o no, eh, atención en remoto sí o no, qué tipo de cosas merecía la pena que se quedaran y para qué poblaciones. ¿Qué tipo de cosas desgraciadamente no valían para todo el mundo y teníamos que intentar eh, poner en valor todo lo que se estaba haciendo previamente y cómo medir esos cambios en el tiempo. Es una propuesta, es una propuesta de trabajo, eh, es complicado, es algo que nosotros estamos intentando trabajar con nuestra propia administración cuando nos hacen solicitud de datos, ¿no? esta reflexión internacional y multicéntrica nos está permitiendo un poco colocarnos en esta, en esta situación y cuando nos dicen pues queremos que nos digáis estos indicadores tal cual nosotros de algún modo hacemos nuestra propia propuesta de, de cómo nos parece más interesante poder medir eh, qué es lo que está pasando en relación a nuestra población. Teniendo clarísimo que esta situación extraña que estamos viviendo, que no se parece en nada a ningún confinamiento previo en algunos aspectos y que se parece forzosamente a otros en otros, pero no se parece en lo que tiene que ver con la duración, con la prolongación, con el hecho de que sea tan global, lo cual puede, puede incluso eh, paradójicamente ser protector el hecho de que no sea de, por grupos separados, sino de forma global, y es algo que probablemente habrá que ver, eh, pues tendríamos que ver cómo esto eh, podría afectar a nuestra propia provisión de servicios. ¿vale? Es una, probablemente un trabajo que tendremos que actualizar porque, porque no es fácil saber qué va a pasar de aquí a dos o tres años cuando factores conocidos. Eh, que tiene impacto en la salud mental, que se están dando de forma concurrente los factores económicos, los factores que tienen que ver con las disrupciones que está habiendo a nivel familiar, con las disrupciones que está habiendo a nivel escolar, puedan tener más impacto. Esa es la primera parte que les quería presentar, que ¿no? son unos resultados de, realmente de, de consenso de expertos, por decirlo de alguna manera, y una revisión sistemática. Y en lo que tiene que ver con la atención a salud mental, nosotros nos hemos enfocado en dos aspectos. Uno es la atención a nuevos usuarios, el pensar, el reflexionar, qué, qué, con qué teníamos que investigar para pensar en, en, en los grupos de nuevos usuarios y en ese sentido nosotros hemos estado pensando en cómo evaluar la situación en el caso de familiares que han tenido unas pérdidas muy mal resueltas por la situación epidemiológica. Y el, y el cómo tendríamos que reflexionar en relación a la atención que tendríamos que, que, que proveer a los usuarios que ya estaban en tratamiento. Entonces, en ese caso, a nosotros nos interesaba especialmente ver grupos especialmente vulnerables como los grupos de menor edad, los grupos de menor edad que ya estaban previamente en tratamiento psiquiátrico o en tratamiento psicológico. En relación a la primera de nuestras preguntas, lo que nosotros hicimos fue montar un estudio de prevalencia y correlatos de duelo prolongado en familiares de fallecidos por la, por la enfermedad, en el cual empezamos a trabajar nosotros y se sumaron grupos como el Pass sanitario y el hospital Ramón y Cajal de Madrid. ¿vale? No les voy a dar muchos datos al respecto, simplemente que quede un poquito claro que de duelo ya hemos hablado, eh, se viene hablando prácticamente desde, desde la existencia de la humanidad. La diferencia es que nos estamos enfrentando a una situación eh, de alto impacto social que además ha dificultado la gestión del duelo. Y ha dificultado esta gestión del duelo porque no han existido las posibilidades de despedirse, de poder eh, eh, contar con un, eh, una situación de... Eh, pues un, eh, el ritual que cada una cada familia elige, en algunas ocasiones se han llegado a perder los cadáveres durante tiempo. La gestión ha sido tan complicada y tan diferente en, en, en unos sitios y en otros que se han dado situaciones realmente complicadas complejas y realmente grotescas, ¿eh? que son complicadas de eh, relatar. ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que nosotros queríamos ver es qué es lo que pasa con cohortes que nosotros teníamos ya identificadas, cohortes de personas de familiares, de personas que habían fallecido en nuestros propios centros. Este era el objetivo de nuestro trabajo. Queríamos estudiar cortes particulares. En ese sentido, intentar localizar a estas personas, ofrecerles el estudio, hacerles una primera entrevista a nivel basal. Dos entrevistas de seguimiento a seis y doce meses, porque sabemos que hay determinados aspectos más relacionados con el duelo que no van a empezar a manifestarse claramente hasta los seis meses, pero también sabemos que hay entidades que se manifiestan en ocasiones de forma más frecuente junto con el duelo, sobre todo duelos complicados como los que esperamos encontrar, que van a darse unas un poquito antes, los casos más postraumáticos, más de estrés agudo, otras un poquito después, como los casos de más de depresiones instauradas. En uno de los centros, en el San Juan de Deus, se ha hecho la entrevista de tipo LA y los otros centros hemos hecho entrevistas clínicas. Y más que. Eh... Incluir esto, voy a explicar un poco la complicación del estudio, porque yo creo que también a veces no, no contamos esta parte de, de las dificultades, creo que también está bien saberlo para también entender luego después, cuando vemos los datos, el, el trabajo que tienen detrás y, y lo que representan finalmente, ¿no? Nosotros hemos tenido una corte en la que hemos sido capaces de contactar a 557 familiares. Este contacto que hemos hecho con nuestros familiares lo hemos hecho dentro de un programa clínico en el cual hacíamos una, conseguimos convencer a nuestra institución de que era muy importante hacer prevención de duelo prolongado y que para eso necesitábamos que nos facilitase, eh, que, nos, que, que nos apoyase para que pudiésemos hacer un cribado de los familiares que habían perdido personas en estas situaciones tan difíciles. Queríamos esta, esta corte que empezaba el 3 de marzo y que hemos finalizado. En julio. De esas personas que hemos contactado, lo que se ha hecho ha sido una entrevista normal, se les ha llamado, perdón, el llamado del hospital, queríamos saber cómo se encuentra, etcétera, etcétera. Y ahí, los clínicos que han hecho esta criba, que han sido psicólogos y, y psiquiatras de, de nuestro servicio, lo que han hecho ha sido ver si ya había que hacer una derivación a salud mental, porque han detectado alguna situación que requería tratamiento. De aquellas personas además se les ha dicho, le interesaría a usted trabajar en un estudio de investigación, participar con nosotros en un estudio de investigación en el que queremos entender más de lo que puede estar ocurriendo a nivel social y usted nos puede ayudar a aprender y de ellos han dicho, bueno vale que me contacten 374 personas, de esas hemos conseguido hacer entrevistas completas a 252 y a 122 no hemos podido, algunos porque no han querido participar, porque se han sentido tan mal en ese momento que es la, la mayoría de las personas que no han querido participar precisamente son aquellas que nos hubieran interesado más, porque son personas que estaban tan... Eh, en un estado de anestesia emocional o de dolor tan, tan importante que no han sido capaces de participar con nosotros. Otros han sido personas que se han excluido porque incluimos en los criterios que tuvieran que ser suficientemente próximos a la persona fallecida a veces han, han aparecido personas que no eran familiares suficientemente cercanos para tener los criterios de inclusión y en otros no ha sido posible el contacto después de decir que sí, pero la inmensa mayoría de, de, de esto veis que el 51% han rechazado y de ellos diría que en torno al 80% han sido personas que se encontraban especialmente mal así que cuando, cuando leamos estos resultados cuando lleguemos a, a nuestras conclusiones tendremos que tener en nuestra cabeza que nuestro sesgo va a ser a la baja que lo que nos vamos a encontrar va a ser mejor de hecho, por ahora hemos conseguido recoger en nuestro centro 246 consentimientos informados las entrevistas se han hecho por teléfono y las que no hemos conseguido todavía que son seis, después de pelearnos mucho porque la gente habla pero luego le cuesta esta parte con esta diapositiva creo que voy a terminar Susana para dar paso luego a la a la, a la discusión y dejo el otro estudio un poquito aparte, lo menciono solo. De esos hay seis personas que son señoras mayores que lo que tienen es un miedo atroz a abrir la puerta a un mensajero que les llega a recoger el consentimiento informado. O sea, estamos un poco a este nivel ¿no? Y, y de hecho nosotros no elegimos utilizar la entrevista online, ya veremos las diferencias que hay unos entre otros u otros, porque la población que teníamos nos daba la sensación de que iba a tener más dificultad de acceso a ese tipo de plataformas y queríamos asegurarnos de en la medida de lo posible estudiar esta corte de la, de la forma más exhaustiva que fuera posible. Y simplemente presentar, eh, nada, eh, Súper brevemente en un minuto el otro estudio que también estamos llevando a cabo, coincido con lo que ha dicho Juana previamente, el tema de la incertidumbre va a ser un tema crucial en, en, la, en el entendimiento de los datos y de los resultados que vamos a tener a lo largo del tiempo. Yo creo que claramente habrá que considerarlo como un factor a, en el que trabajar y de hecho para posibles problemas del futuro de pandemias subsecuentes, que parece cada vez más claro que igual esto no es la única, la única que vamos a tener en los años venideros, es uno de los factores que probablemente tendrá sentido trabajar. Lo que hemos hecho en este segundo, lo que estamos haciendo es empezar a ver en, en chicos entre 5 y 17 años con problemas de de salud mental cuál es el impacto. Y esto sí que lo estamos haciendo con un, eh, con un cuestionario online en el que lo que estamos haciendo es pedir a todos los chicos que vienen a las consultas y a sus padres si están de acuerdo en que les mandemos un correo para que les llegue el, el cuestionario online, es decir, estamos seleccionando nuestra propia muestra dentro de, de, de aquellos que están ya en tratamiento con nosotros incluyendo cualquier tipo de trastorno de salud mental, cualquiera y no estamos excluyendo ni por capacidades ni por habilidades, en los casos en los que los chicos puedan contestar contestarán también el cuestionario y en los casos en los que no solamente contaremos con la información de los padres pero que bueno eh, básicamente mis conclusiones eh, son, están bastante seguidas con la exposición. Nos, nos interesa fundamentalmente plantear cuál puede ser la detección precoz de problemas de salud mental y de riesgo en personas que hasta ahora no han presentado problemas de salud mental y desde luego darle una vuelta a todo lo que va a tener que ver con la provisión de servicios del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carmen, también ha sido una ponencia muy muy interesante, la verdad es que el nivel ha sido muy alto, así que doy paso a mi compañera mirella para, para que pase a toda la, a la fase de preguntas y, y discusión. Muchísimas gracias. Gracias Susana. Pues bueno, nos quedan unos diez minutitos para la discusión, así que he ido recogiendo un poco las preguntas que se han ido lanzando al chat. Um, por ejemplo, la primera es, imagino que va más dirigida a la... Doctora Juana Gómez y, y es sobre, bueno, se apunta a la dificultad de desconectar hoy en día a través de los móviles y la información que también vamos obteniendo uh, continuamente, ¿cómo sería posible desconectar de este exceso de, este de información y especialmente los grupos vulnerables? ¿no? ¿Qué recomendaciones podría, podría dar? Bueno, es realmente difícil eh, desconectar en, este, en estos tiempos, ¿no? Con, nos bombean todas las, eh, las noticias de la televisión, de todos los medios, del móvil, etc. ¿no? Eh, precisamente eh, estoy acabando un, un, una noticia de difusión que me ha pedido de Conversation sobre precisamente los medios y la pandemia, ¿no? O sea, cómo está dificultando toda la gran accesibilidad a, a, a la cantidad de informaciones que tenemos sobre la pandemia. Y también toda la cantidad de bulos que hay. ¿eh? Y, y realmente es un tema pues, eh, muy difícil de, de dar orientaciones. ¿no? O sea, igual que en el confinamiento se decía, hay que hacer rutinas de deporte de, de, de, de con los niños con, o sea todo pues igualmente en esto hay que hacer rutinas aunque cueste no o sea igual que antes de la pandemia tú tenías una serie de medios que veías y otros que no o pues yo creo que hay que establecer una serie de rutinas que no puedes o sea tienes que entender que una sobreexposición a los medios te va a afectar a nivel psicológico y por lo tanto, pues eh, has de, eh, o sea, no exagerar la cantidad de noticias que se ven. Luego, en conversaciones con, con otras personas, no puede ser un tema monográfico. En fin, todo, todo son pequeñas orientaciones porque hay poca cosa a hacer. ¿eh? Y luego, si la persona vive en soledad, eso ya eh, mucho menos, ¿verdad? Perfecto, lo, lo anotamos, lo tenemos en mente. Después, también, otra pregunta dirigida al doctor Jordi Alonso. Nos comentan que la elevada prevalencia de vida de problemas de salud mental en la población, en la población sanitaria podría significar que hay un sesgo de, a nivel de, de selección de la muestra, la muestra que está dispuesta a participar. Y si también... Nos comentaba también otra, otro asistente que si hay estudios con prevalencias similares para poder hacer esta, esta comparación con vuestros con resultados encontrados. Sí, claro, eh, muy pertinente. No podemos descartar el, el, un sesgo de respuesta entre las personas que tienen eh, eh, más síntomas o más malestar psicológico. Eh, Utilizamos diversos sistemas para combatir el, el, el sesgo. Lo, lo que hay que aclarar es que, no lo he hecho bien en la presentación, eh, las preguntas para conocer el trastorno previo eran antecedentes muy generales. Eh, por lo tanto, lo que es muy fácil es que haya una sobreestimación eh, de... Eh, porque algunas eran si ha tenido depresión o si ha tenido un trastorno bipolar o si ha tenido, pero la otra es si ha tenido problemas de. trastornos de ansiedad, de problemas de eh, eh, con el alcohol, de problemas de uso de alcohol, problemas de drogas, problemas. Eh, eh, eran problemas y algún otro problema grave de salud mental. En todo eso. Lo que, lo que hay que deducir, de, digamos que aunque se puede hacer una validación perfecta, no hicimos una serie de preguntas, hicimos una sola pregunta por cada trastorno, eh, lo que hay que deducir es que la, las personas con antecedentes, aunque no sean con diagnósticos comprobados o... o son personas más vulnerables a, a, a trastornos psicológicos durante la pandemia. Yo diría que este es un tema importante. Uh, respecto a otros estudios, eh, um, nosotros hemos hecho un hincapié ah, en que el muestreo sea reproducible y sepamos eh, eh, a cuánta, cuánta muestra y cuán representativa de, de la muestra original es los resultados, que en este caso eh, se ha pesado para que sea exactamente igual que la muestra original. Ah, por un lado, eh, muchos estudios han hecho... Otro tipo de muestreos eh, de distribución más de bola de nieve, que es más... en todo caso no, eh, hay una variabilidad importante, por ejemplo, para depresión mayor, entre 17 y 37 eh, eh, en estudios eh, internacionales. Entre eh, profesionales sanitarios eh, está descrito, o sea que estaría dentro del rango para, para depresión mayor. Gracias, doctor Alonso. Muy, muy interesante. Después también um, otra cuestión nos indica un asistente que um, bueno pone si tuvo como un, un ejemplo ¿no? comenta que no ayuda a nada es tener por ejemplo tener la depresión ir al psiquiatra y que por temas de, del coronavirus y del contexto del coronavirus y el contexto en el que estamos que el psiquiatra tenga que atender por teléfono ¿no? que otras vías eh, posibles existen que puedan ser un poco pues, más, más efectivas o más eficientes esta pregunta sí que va dirigida un poco a los, a los, tres, a los tres ponentes. Bueno, yo, por el, por el hecho de ser psiquiatra, si os, si os parece, tomo un poco la delantera en, en esta respuesta. Eh, obviamente, eh, yo creo que una de las cosas que a mí me parece que, que sería adecuado que saliera como de, de ventajas que, que pudiéramos sacar de esta situación es la de poder ampliar el rango de intervenciones y la forma de proporcionarlas. Y eso no significa que todo vaya a valer para todo el mundo. Cada vez tenemos más claro que las primeras entrevistas es muy complicado hacerlas sin conocer a la persona. Sin embargo, hay personas que no están dispuestas a venir todavía a una entrevista presencial en un centro de salud no en un hospital y tendríamos que estar preparados para poder hacer una asistencia lo menos mala posible mientras eso se pueda dar. Entonces yo creo que por una parte habrá que evaluar, ya que estamos haciendo muchas intervenciones distintas que hace solamente 6 ocho meses no estábamos haciendo, ya que se hacen muchas consultas de forma telefónica, muchas consultas de forma telemática, tendríamos que ser capaces de evaluar los resultados en salud de esas intervenciones que se pueden medir de varias formas, podemos ver si necesitamos hacer una segunda entrevista mucho más frecuentemente, si la persona quiere seguir con esa modalidad de intervención o decide no venir, podemos ver si varían sus, eh, sus puntuaciones, si tiene que haber más visitas a urgencias mientras tanto, toda investigación que es perfectamente posible, que debería ser perfectamente posible con los... Sistemas de historias clínicas electrónicas que tenemos implantados en la mayoría de los sitios. Yo creo que ahí probablemente la dificultad que tenemos muchos centros es la de acceso a esos datos según la burocracia que tengamos en cada uno de, de nuestros centros, pero desde luego una de las cosas que tendrían que salir de aquí es una explotación mucho mayor y una explotación comparativa a ser posible. Yo creo que ahí tendríamos que, que unirnos diferentes centros de investigación en un área que habitualmente no trabajamos, que es la que tiene que ver con los resultados en salud de la propia asistencia sanitaria. Y a raíz de ahí, darnos cuenta y poder pensar qué es lo que nos viene bien y qué es lo que, nos viene no, lo que no nos viene bien. Una segunda cosa tiene que ver, lógicamente, con la preferencia de cada persona. Y en cuanto la situación epidemiológica ha variado y ha sido un poco más eh, abierta, lo primero que hay que escuchar es a la persona que uno tiene delante. Y si la preferencia va por un sitio o por otro, es lo que hay que priorizar. Eso, eso está absolutamente claro. Pero el tercer problema que nos planteamos no es tanto de venir a la consulta, es lo que tiene que ver con todos los otros servicios como los grupos, como los hospitales de día, como las continuidades, la continuidad de cuidados, los centros eh, de rehabilitación psicosocial que en estos momentos están fracturados. Y Una de las cosas que tendremos que ver es qué es lo que pasa cuando no tenemos los servicios a los que hemos estado acostumbrados, afortunadamente, y por los que hemos peleado durante muchos años. Nos va a permitir empezar a repensar cosas que van a salir, que van a ser punteras, como la hospitalización domiciliaria, como determinado tipo de cosas que, que vamos a correr en ellas, porque, porque va a ser importante tenerlas ahí, pero desde luego yo creo que nos tenemos que acostumbrar a evaluar y que nos tenemos que acostumbrar a luego ser capaces de decir las cosas no basadas en yo opino que en mi zona hacemos esto, a mí me parece que a mí me gusta más, sino esto, a nivel de política sanitaria tiene estos resultados duros, a nivel de percepción de pacientes tiene estos resultados y a nivel de resultados en salud tiene otros resultados. Gracias doctora Carmen Moreno, muy interesante también. No sé si algún otro ponente quiere hacer otra, otra aportación respecto a este tema. Yo quería decir que... Eh... Después de la experiencia en, bast en bastantes centros, pero hablo del nuestro, en el Par de Salud Mar, donde se improvisaron servicios de atención a los propios trabajadores, eh, claro, esto ha hecho una evolución y ahora estamos evalu evaluando, o sea, recomponiendo y evaluando más formalmente... Eh, la efectividad de algunas de las modalidades, porque había, había espacios de tomar un café o zumos o lo que sea, había otros espacios eh, más íntimos, etc. Eh, y aquí la combinación, un poco lo que se decía, ¿no? En el medio sanitario, eh, en el medio profesional, que es una gran oportunidad de la atención al salud mental, también es una gran barrera porque tú no te vas a descubrir delante de tus jefes o de tus empleadores y hay, hay esta contradicción, ¿no? Hay una... en un hospital es un sitio adecuado para que te traten o que te... Eh, fácilmente y a la vez Entonces, eh, el dar ciertos tipos de modalidades y una de las cosas que estamos haciendo es... Eh, empoderar un poco a la gente en el sentido de poder tomar algunas algunas evaluaciones con algunos retornos bien pensados evoluciones de esto que se están haciendo en, en, en otros ámbitos más de investigación y que y que se están poniendo como tratamiento alternativo a tratamientos presenciales o a, a, a tratamientos no psicoterapéuticos eh, mm, Creo que son importantes y lo, especialmente en el caso del de trabajador sanitario enfermo, ¿no?, o, o, o como paciente. Gracias, doctor Alonso. Um, otra, otra pregunta, aunque creo que igual ya queda contestada, va dirigida si hacia, eh, con los resultados de los estudios, ¿hacia dónde consideran que se, se tienen que orientar las prioridades de atención desde las políticas sanitarias?, Creo que ya ha quedado un poco cubierto con las intervenciones de la doctora Carmen y el, y el doctor Jordi. No sé si hay alguna aportación más que quisieran añadir. Si no, pasamos a la siguiente pregunta, si les parece. Hombre, yo me quedaría con lo que ha dicho Carmen Moreno, de que eh, hay que... Oh, no, perdona, y Juana Fernández, la, las dos han dicho que hay que invertir en eh, investigación en salud, una investigación-acción, si tú quieres, pero que estamos muy atrasados y yo creo que esto es importante. Mm, yo creo que hay muchas muchas conclusiones que no, yo no sé si las tengo para, para, para, para cambiar las políticas de salud. Y a mí, si me permitís añadir, creo que un aspecto básico, sobre todo ahora, que lo que tenemos sobre todo es esta incertidumbre en relación a estos factores estresantes, o estos factores agravantes de posible, de posible patología, es eh, ver qué políticas de prevención podemos eh, incluir ahora mismo, ¿no? o sea, restaurar aquellas... Eh, a, a aquellas intervenciones o aquellos eh, pathways to care que, que ahora mismo están fracturados eso sería lo fundamental eh, y desde luego pensar en cómo podemos hacer para con todo lo que sabemos ya que nos puede ayudar a prevenir que no nos dé un bofetón aquí Dentro de tres o cuatro años que nos encontremos con altísimas tasas de altísimas tasas de en según qué sectores o en según qué poblaciones más vulnerables. ¿no? Con todo este conocimiento deberíamos ser capaces, creo yo, de influir un poquito y de, y de poner en valor la investigación en el aspecto más translacional de la misma. Exacto, eso es. Y yo aprovecho, aprovecho también una pregunta para lanzaros a una pregunta que voy teniendo también. Um, hemos visto ahora resultados en referencia a la primera, a la primera ola ¿no? del coronavirus al, al, um, al inicio de la pandemia, digamos. Evidentemente no tenemos más resultados aún o no, no se han analizado de la, segunda, de la segunda ola que hemos estado teniendo. Um, quisiera preguntarles a nivel de espe especulativo eh, totalmente, uh, ¿cómo creen que está afectando esta segunda ola a nivel de salud mental? ¿Y si habrá diferencias o no comparado con la primera ola? A ver, una cosa que yo puedo decir es que uh, el estudio basal de 18 centros se alargó en el tiempo y sin que fueran comparables todos los centros, lo que sí que sabemos es que hay un efecto tiempo que amenora, o sea, hay una pequeña correlación en los últimos semanas, estoy hablando de recogida de datos del 5 de mayo a, a julio y, y, y después eh, septiembre, Ah, pues esos meses había una disminución eh, pequeña pero significativa eh, co en conjunto, ¿eh? no siendo comparables y no siendo las mismas personas. ¿eh? Eh, eh, ahora tenemos recogidos justo los datos de la segunda oleada del mes de octubre, eh, noviembre, y ahora, eh, ahora será en una época más, más homogénea, y les podremos decir, pero parece que el impacto y por lo que se ve, yo estoy hablando de profesionales sanitarios y hay que recordar lo que se vivió en aquellos momentos y cómo se aprendió y, que, y el miedo que había y la falta a ver, aquí había un centro que había tratado a un caso de bola ¿eh? en este país, o sea, estamos hablando de, de, los, o sea, de los protectores de los... en fin, eh, yo creo que esto es un, es un gran estresor que de momento no se prevé y que parece que se confirma que no es así y, y muchas otras cosas. Gracias. No sé si hay alguna aportación más por parte de los ponentes o si no. No, pues si os parece lanzamos la, la última pregunta porque he visto que no, hay, no ha habido más actualizaciones, así tampoco no nos alargamos demasiado, demasiado más. Eh, nos comentan también si, a ver, si tenéis pensado realizar algún estudio de, en población pediátrica por el tema todo el miedo también de asistir a la, a la escuela. Y a, también han comentado previamente en el chat, no solo de, a nivel pediátrico de los niños, sino también con los profesores y profesoras. No sé si Yo alguno que, de los ponentes... en este aspecto sí que os cuento que nosotros tenemos dos estudios el que he mencionado brevemente, que es un estudio en pacientes, que son niños y adolescentes entre 5 y 17 años, que es un estudio que hacemos en conjunto con varios países de Europa, que cada uno lo hemos iniciado, es verdad, en un momento un poco distinto y nosotros, los dos centros que participamos de España, van a, van a ir realmente, estamos empezando en la segunda ola, con lo cual bueno, tendremos nuestros nuestras datos de comparación de otros países, pero no nosotros, con nosotros mismos, eh, pero luego aparte tenemos eh, un estudio que va parejo al MIME COVID, que es el estudio Child COVID, que también organizamos desde... El Marañón, que la investigadora principal es la doctora Mara Parellada y este es un estudio también con eh, muestreo EPI con difusión del estudio también a través de redes sociales en, los, en el cual los datos que estamos eh, obteniendo son datos a nivel eh, poblacional, en los cuales tenemos datos tanto de las familias como datos de los niños. Yo creo que los dos estudios que estamos un poco viendo en esta población tienen un enfoque ligeramente distinto en cuanto a los cuestionarios que se han utilizado en un caso y diseñado en otro para recoger las distintas variables, pero en ellos sí que estamos incluyendo el poder entender el, el, el impacto que ha tenido el dejar de asistir a la escuela, el volver a la escuela, los cambios en la educación que han tenido lugar, educación presencial… Frente a educación en, en casa, el estrés que se puede suponer, el dejar de recibir determinados servicios, recordemos que hay, hay bastantes... Eh, bastantes niños vulnerables en los que se refiere, en lo que se refiere a los aspectos educativos, no solo dentro de aquellos que tienen problemas de salud mental, sino dentro del, del, del propio sistema educativo y, y, y niños que han tenido pues, adaptaciones curriculares, niños con cierta eh, discapacidad en determinadas áreas. Eh, han dejado Esos son los primeros servicios que han dejado de recibirse y toda esta forma de funcionamiento a través de pantallas... Para algunos niños ha sido fantástico porque de repente todas sus dificultades sociales han desaparecido, para otros niños ha sido un espanto precisamente porque a pesar de que en un primer momento pudiera parecer que eso ha sido bueno, ha supuesto una disminución en las posibilidades de sociabilización o incluso algunos de ellos no se han conseguido adaptar a esa forma de funcionar. Entonces, bueno, todos esos aspectos... Eh, los estamos recogiendo ahora y yo creo que, que, bueno, que seremos capaces de poderlos reportar en un plazo razonablemente breve. Así que sabremos más sobre ello, ¿no? En un futuro más o menos cercano. Sí, o sea, yo, yo creo que desde luego el tema de la escuela además también está muy cuestionado ahora. Y es sorprendente que en determinados sitios como Alemania ahora vuelvan a cerrar colegios. ¿no? Yo creo que todo esto habla desgraciadamente de lo complicado que es el manejo de una situación epidemiológica como esta. Y de eso probablemente hay otras personas que saben mucho más que yo, ¿no? pero, pero es complicado. Son poblaciones que a priori da la sensación de que no tienen el papel de transmisión que parecía en otros momentos. Y a pesar de eso, a veces es muy complicado. En no hacer cosas de este tipo en aras de, de, de una prevención más universal. Entonces, ver el impacto que se va a poder tener eh, en el tiempo realmente es importante, sobre todo a la hora de priorizar. Es decir, estamos Vivimos en un país en el que en determinado momento se han priorizado algunos servicios frente a la educación. Yo creo que desde la salud mental tenemos un poco la obligación de poder aportar nuestro granito de arena en lo que se refiere a facilitar a nuestros gobernantes conocimiento al menos para que a la hora de tomar determinadas decisiones se puedan tomar desde, eh, bueno, desde el conocimiento también, ¿no? si, es, si es lo que se decide. Yo, yo perdone, eh, o sea, al hilo de esto creo que, bueno como salubrista, eh, el concepto de vigilancia epidemiológica de la salud mental, ¿no? que... que mmm, se tiene que llevar a cabo tanto eh, en los centros de sa sanitarios como en la población general. Y mm, no es muy complicado, hay que ponerse de acuerdo con los indicadores, pero está al alcance de la mano y hay que, y hay que hacerlo servir. y, y no, Los estudios se pueden empezar cuando sea. Eh, los experimentos naturales, claro, son, una quimera, son lo que uno quiere, ¿verdad? Un investigador, ostras y la COVID ha parecido que es. Y, pero... Como está evolucionando durante cierto tiempo, toda la información es buena y sobre todo la que se vaya a quedar como información básica de seguimiento, no de vigilancia policial, de vigilancia epidemiológica eh, para la prevención. ¿no? Y los chavales, o sea, eh, la, la edad infantil es la más importante eh, para, para prevenir con más eficacia, digamos, eh, más efectividad eh, la aparición o la codificación de trastorno. Sí, sí. Yo quería añadir que a lo que ha dicho Carmen, que una cuestión importante en la no presencialidad de los colegios es el distinto nivel de acceso a los medios telemáticos, a los ordenadores, etcétera, que eso es importantísimo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues quisiera agradecer a nuestros ponentes y a Susana, obviamente también a la doctora Susana Ochoa por estar aquí. Y con esto ya daríamos por cerrada la sesión de, de la discusión y no sé si la doctora Susana Ochoa quisiera añadir, añadir alguna otra cuestión para ya dar por cerrado el, el webinar. Bueno, y, y lo mismo Mireia, muchísimas gracias a, a, a los ponentes, ¿no? muchísimas gracias a Juana, a Carmen, a Jordi. Muchísimas gracias, Mireia, también por, por estar aquí. Y, y de verdad ha sido una sesión muy, muy, muy interesante. Yo me he apuntado muchas preguntas, os las haré por privado porque me ha parecido realmente muy, muy motivadora y, y es una pena que tengamos tan poco tiempo y que no podamos hacer más rato de discusión, pero os agradecemos muchísimo vuestra participación. Muchas gracias. Y nada, esperamos esperamos saber las, los resultados de, de los estudios que tenéis en marcha en breve. Gracias a todos los asistentes también, que vaya muy bien. Un abrazo a todos. Muchas gracias.